Hola a todos bienvenidos una vez más, en esta oportunidad quiero mostrarles este set de modas de Barbie que compré hace un tiempo, es el Barbie Fashion Set, Summers Day Look. Incluye varios accesorios y dos trajes. A continuación lo desempacaré para mostrárselos en detalle. Ya tengo todas las piezas por fuera. El empaque lo dejaré a un lado y más adelante les mostraré qué voy a hacer con él. Tenemos un bus estampado junto con un top amarillo. <risa> Unos pantalones azules estampados con puntos blancos. Una cartera traslúcida. Un par de tenis de tacón en color rosa. Unas gafas con lente hexagonal en color amarillo Un vestido muy colorido con cuello tipo alter que también tiene purpurina o escarcha Y unos tacones azules translúcidos. Acá tengo a las muñecas que voy a usar de modelos para la ropa Vamos a ponérselas para ver el cómo se les ve Ya las he terminado de vestir, quedaron muy bonitas. Así se ve la primera muñeca con solo el top amarillo. Nuevamente tengo el empaque de la ropa. Lo que voy a hacer es recortar las figuras de los maniquís que me servirán como perchas para poner las demás prendas que tengo de mis muñecas. Ya he recortado las figuras, en el resto del empaque incluyendo la parte transparente voy a dibujar el contorno igualmente recorto. Finalmente ya tengo varias figuras, sobre ellas pondré la ropa de mis muñecas para que se mantenga impecable y ordenada. Luego la guardo dentro de bolsas resellables. Gracias por ver mis videos, te invito a que le des un vistazo a mi canal, a que te suscribas, a que des me guste y a que compartas los videos con tus amigos. Hasta pronto.